Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos eh, a este webinar, a esta conexión en directo desde, desde el estudio donde vamos a hacer un repaso a cómo realizamos la producción eh, CJG o cuando jugamos ganamos. Primero, bueno, ante todo, saludar a toda la gente que nos está siguiendo desde, desde YouTube. Eh, esperamos que, bueno, que sea de vuestro agrado. De vuestro Presentaros a, a mi partner, eh, DJ Bexnil, con el que realizamos eh, esta producción. Y, y bueno, pues eh, les vamos a explicar un poco cómo empezó todo, ¿no? Con... Sí, para situarlos un poco, es un tema que se hizo para Joao, para MC bus y que tiene el featuring de Lady Sen, entonces es un tema que se produjo en el estudio que tenemos en nuestra casa, después de un día de fiesta, que bueno, pues me acuerdo empezar el beat prácticamente a las 8 de la mañana, no diremos nada más pero queríamos hacer algo un poco distinto que podría inspirar y sí que sabíamos que íbamos a trabajar con MC Bass, así que tendría ese toque como brasileño de club que, que él tiene. Y estábamos bastante gente ahí en casa y me acuerdo que estábamos con Chino y fue como, ¿por qué no vamos a buscar como de grabar su voz, ampliarla de alguna manera como para que sean los instrumentos del tema, ¿no? Y, te, y bueno, pues igual podríamos enseñar estas voces. Sí, inicialmente se arrancó con esto, ¿no? Con toda la parte, con la parte grabada de voces, que en este caso lo curioso es que se llevan a un punto en el cual las voces pasan a instrumento. Son voces que tienen un tratamiento, pues, eh, saturación, distorsión y, y, bueno, la verdad es que hacen, hacen un poco el efecto de, de lo que sería más un instrumento que una voz al uso y luego también, bueno, explicamos un poco cómo hemos conjugado todo. Vamos a hacerse un caso un solo, ¿no?, de las primeras partes. Sí. Como esta y las cinco creo que son las como las primeras que, que empezamos a grabar. Entonces, bueno, esto es un poco el, el inicio de la, de la idea, que es y como comentaba Neil, esto se, se grabó a, a altas horas de la, de la mañana por no decir ya de, del día siguiente, ¿no? Y, y bueno, a partir de aquí pues se, se empezó a trabajar eh, hay partes, bueno, que, que creo que son también bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo la parte del, del arpegio este Pero un poco la, la idea es que ahí desarrollamos como un, un beat que lo hicimos prácticamente en 20 minutos como mucho y son estas voces más tres elementos más que sería uno de unas percusiones, un bajo y poca y cosa más. Y, más y como me acuerdo que tú me pro propusiste cómo desarrollar algún proyecto, te enseño algunos y como este te llamó la atención y aquí explicaremos sí. más Este realmente lo que me llamó la atención fue el hecho de, de la mezcla cultural ¿no? de, de, de que habían y bueno, creo que en la canción luego también se refleja la idea de, de mezclar distintas ideas ¿no? y, que, y que fuera un producto diferente e interesante. Y bueno, pues eh, en eso nos pusimos, realmente en eso nos pusimos. Esta parte de aquí, pues eh, podemos a abrir también mezcla, porque aquí sí que ya hay una parte importante de mezcla. Es esto que vemos aquí. Fue un teclado que lo grabó el Ari. Yaman. <risa> Entonces, aquí lo que hicimos es trabajar con, con un proceso en paralelo. Quiere decir que tenemos la, la pista original, que sería. Podríamos venir aquí. Esta sería la pista original. Para los que quieran saber qué plugin, metería la mano al fuego que esto es Purity. Entonces. Lo único que hicimos en la pista original es eliminarle un poco de, de frecuencias graves para que no nos molestara. Y lo que generamos es un, un, un grupo, un envío en este caso, que lo que nos permitía era tener un procesamiento absolutamente en paralelo para, para este sonido. ¿no? Aquí lo que hicimos es eh, otra ecualización, luego utilizamos un Shaper Box, en este caso el. El módulo del panorama, lo que se denomina el pancake de la gente de Cable Guys. Es un sistema que vais a ver bastante dentro de la producción porque lo, lo hemos utilizado en varios sitios. Y luego, por último, tenemos el, un beat crasher. ¿no? En este caso, pues, un bit crusher propio de, de Presonus Studio One. Entonces, lo que nos permite esto es el hecho de poder, de poder jugar, ¿no? de poder jugar con el, qué, qué intensidad del efecto pues, queremos. Incluso esto lo que nos permite es automatizar esta, esta intensidad en distintos puntos de, de la canción. Mm. Entonces, puede, te da, un, evidentemente, un poco más de, de juego. Tal y como cometa, comentaba Neil, eh, también teníamos pues, la parte, esta parte rítmica, ¿no? Que sería la parte del, del kick, el 808. En, en este caso sería esto que vemos aquí. Vamos, ganamos y... cadena de oro y dinero. Y la parte del metal. En la parte del, del kick, bueno, pues tenemos eh, una afectación importante en la ecualización, que es algo que, que utilizamos bastante. Y entonces el kick hace sidechain al, al bajo. Tiene un compresor bastante abrupto y, y, y bueno, el kick está haciendo sidechain para que en el momento en el que está sonando el kick, pues evidentemente la 808, que no es no un bajo, sino un 808, pues... Eh, deje de actuar o, o en este caso mitigue el, el nivel está la parte del metal ¿no? Que... sí que sería como del funky carioca brasileño pues que sería como como muy representativo del estilo Bien. y me acuerdo que fue como encontrarlo el sonido, ponerlo a tono para que sea como algo que acompañe todo el rato la canción y podría decirte que con el bajo con el kick, con el metal y lo que hemos enseñado casi sí. casi es lo que teníamos y el beat ya camina mucho aquí, sí, casi ya corre. Efectivamente. Eh, en este caso, el, el metal, pues poco, poco lo hicimos, ¿no? Simplemente tener la. En este caso la muestra y tiene un shaper box. Eh, así que hicimos un poquito de afectación que algo no, tope. no a tope que es algo que también eh, bueno, lo utilizamos tanto en esta tipología de efectos como también en, en compresión jugar un poco con el, con el dry wet entonces eh, en este caso bueno pues le hicimos un poco de movimiento con un, un 65% de, de afectación y lo que tenemos también es un pequeño envío a una reverberación tenemos una reverber corta y tenemos un pequeño envío para darle un poquito más de, de espacio. ¿Qué más podemos comentar? Aparte de aquí, tenemos también toda la parte de los snares. Mm. Bueno, hay que decir que también aquí se puede observar, tenemos distintas partes de la grabación y entonces también jugamos con los niveles eh, dentro de las regiones, ¿no? en función también de las necesidades que tenemos si queremos que esa parte tenga mayor importancia, menor importancia. Se pueden hacer automatizaciones, pero también, bueno, pues editamos... Mm corta y, y, y ajusta los niveles directamente a mí me gustaría si me permites empezar a enseñar cómo, por ejemplo cómo evolucionó el bajo que en el drop ya pues le hicimos un tratamiento totalmente distinto creamos un bajo secuencias un bajo con midi aquí en el estudio con carly también que estaba ese día con nosotros y creo que sería interesante cómo enseñar el, el drop cómo se van a, añadiendo los a, elementos sí en este para caso para ver la diferencia un poco. en este caso bueno una de las cosas que queríamos que queríamos destacar también dentro de la producción es el juntar varios mundos no uh -huh. eh, juntar varias personas varios mundos es, es, al final es una colaboración de de mucha gente y, y bueno, en este caso lo que hicimos aquí es desarrollar una secuencia de bajo, bueno, un sonido mm. primero luego una secuencia de bajo, que es la que la que está en los drops, ¿no? Aquí donde vemos los, los puntos álgidos de, del track pues tenemos esta secuencia de bajo con este bajo y en este caso, bueno, aquí tenemos la secuencia este bajo lo hicimos con Monarch entonces es un un preset inicial de Monarch que hemos eh, ajustado para que encaje dentro de las necesidades que teníamos. En este caso en concreto, no hemos utilizado que en ocasiones en este tipo de bajos eh, sí que utilizamos un, un splitter frecuencial para subdividir eh, la onda y entonces en algunas ocasiones le saturamos una parte ¿no? para, para, bueno, para conseguir cierta presencia en cierto rango pres, presen, eh, frecuencial. Aquí en este caso, simplemente con, con, con lo que conseguimos de sonido, ya directamente nos encajaba perfectamente. Bueno, no tiene un, una secuencia excesivamente complicada, pero mm. sí que bastante divertida. Bueno, interesante quizá no la parte del final que hicimos este movimiento mm. para que, que hiciera el, el cambio Y bueno, al fin y al cabo no, no tiene mucha afectación eh, En cuanto a mezcla Creo recordar Aquí está No tiene nada O sea ni tiene compresor, ni tiene absolutamente nada. Y eso también está bien verlo, ¿no? Que no tienes que poner mil plugins a cada sonido no. para, para poner, ¿no? Al final pones lo que necesitas y lo que te pide. Sí, absolutamente innecesario en muchas ocasiones, ¿no? Entonces lo que sí que buscamos siempre es aplicar aquello que corresponde. Claro, en este caso en concreto pues hay que decir que, que ayuda a tener unas buenas cajas. El hecho de tener sí. un, unas buenas referencias acústicas, como en este caso las, las Adam, pues claro, te permiten tener la percepción de qué es lo que está sucediendo con tu sonido, sin tener que sobreprocesar nada, ¿no? El hecho uh -huh. de decir, no, pues este sonido es, es este y es, encaja perfectamente y le, le encuentro el punto adecuado para poder trabajar. entonces claro eh, importante en este caso el hecho de, de tener una buena referencia acústica y poder primero trabajar sin fatiga, porque nos hemos tirado unas cuantas horas, uh -huh. sin fatiga auditiva, y luego poder percibir muy bien. ¿no? Importante también en estos géneros la percepción del low wind, de la, de la zona grave de, de, de, las, bueno, de las frecuencias. Entonces, en este caso, claro, necesitas eh, poder tener o poder percibir con claridad ese rango frecuencial para poder ajustar todo correctamente. Hay otros géneros que, bueno, pues que no es tan importante el, las frecuencias graves, pero en estos géneros lo son y bastante. Entonces, sí. bueno. ¿Qué más tenemos del drop? En eh, el drop tenemos varios elementos todavía. Sí, hay muchas cosas que, bueno, se hicieron todo esto aquí, los drums, bueno, todos, snares, todo, mm -hmm, <risa> todo mm -hmm. esto. Si quieres, hay los stops igual. Sí, podemos Explicar esta parte de aquí. Esto parte de un, de un, en principio, de un único elemento, ¿no? Generamos el stab eh, principal, que es lo que, lo que veis aquí, que es darle pues mucha fuerza como en el impacto del uno que va al suelo. Sí. Es esto lo hicimos con un brass ensemble porque al fin y al cabo es es un elemento. Vamos allá. Es un trombón. Entonces, bueno, es un trombón que lo que hicimos es trabajarlo con una octava, mm. o sea, octavado, una, una octava por arriba. Y en cuanto a tratamiento de audio, esta pista, lo que hicimos, bueno, tiene un ecualizador que no está operando y tiene un excitador. Entonces, eh, en este caso tenemos un excitador que es el, el de Ozone. Eh, y tenemos afectación en la parte media media grave y en la parte media media alta ¿no? en este caso tenemos dos saturadores de, de tubo eh, y luego tenemos un envío ¿no? un envío a la rever a la rever larga y un envío a delay que aquí como estamos viendo no, no tiene ninguna afectación pero es porque tiene automatizado no. sí tiene automatizaciones. Entonces, en, depende de qué, qué lugar sí que el, el delay o el envío al delay está, está operando. Todo esto que vemos aquí son envíos. Son envíos a, a bueno, a grupos externos. En este caso, pues a revelación, delay. Esto, en su caso, luego vemos la mezcla general y, y comentamos. Lo que sí que hicimos, ¿no? Es esta parte aquí, ¿no? Puedes comentar un poco qué es lo que hicimos aquí, qué es esto, estas dos pistas inferiores. Sí. Ah, vale, lo que los dimos como un render, lo pusimos del revés, como para dar un efecto como de subida un poco antes del 1. Sí, esto es algo que hacemos también en muchas ocasiones, y es utilizar un elemento propio, que evidentemente ya tenemos en el tono que va con la canción, y generar nuestros propios efectos. Porque bueno, esto al fin y al cabo es el mismo elemento, lo que hemos hecho es pasarlo a audio, o sea, hacer un, un bounce, y luego trabajar con él. Entonces trabajamos con él pues con otros procesos o simplemente estirándolo haciendo time stretching y nos permite generar efectos de entrada eh, que evidentemente son absolutamente nuestros y que están totalmente vinculados con, con el track. ¿no? Está aquí también. En este caso pues es exactamente lo mismo, pasa que aquí lo que hemos hecho es ponerle un ShaperBox ¿vale? que opera muy rápido. Vale, o me semicorcheas, y entonces tenemos este efecto y lo que hace es bueno, tal como comentaba Neil, es darle fuerza ¿no? darle empuje, en este caso en, en el, lo hicimos en el primer drop no para decir, hey, esto está aquí no y luego evidentemente pues se ha ido repitiendo en el drop Espera, ya que estás en ese dime si pones un momento la pista de la voz, sé sí que nos vamos un momento pero esto no está hecho porque sí, creo que aquí quiere decir sí vale esa es la voz Quizás no, ¿eh? que tenemos aquí pasamos, pasamos, ah, cuando jugamos, Hay como silencio entonces hace el juego con el silencio de la voz claro. entonces era ya por eso se hizo este juego aquí Exacto. es algo que hemos cuidado mucho durante toda la producción no que hubiera a ver si se puede ver aquí que hubiera que hubiera muchísimo movimiento entonces mm -hmm. Por eso se están empleando tantos elementos en, en la producción. Y, y bueno, luego, por ejemplo, hay mucha automatización. Hay mucho movimiento en muchas cosas. Hay elementos que entran, elementos que salen, para que sea el track como muy dinámico. Es un track que es corto, eh, aproximadamente son tres minutos, eh, es, no llega, son 2.45, 2.50. Pero. Lo que queríamos es que durante todo el tiempo eh, hubiera movimiento. Es algo que también nos viene un poco por parte de Lady y, y de MC Bass, ¿no? Eh, se arrancó pues, con, las, con las primeras partes, pero luego eh, se fue desarrollando el track. O sea, sí. nosotros inicialmente teníamos una serie de grabaciones vocales y luego incluso se, se hicieron nuevas grabaciones vocales para, para adaptar a lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, eh, ha habido también bastante trabajo de estructura, ¿no? Por eso también toda esta parte que veis en la en la parte superior porque hemos quitado puesto, eh, mm. movido adelante a detrás. Se han hecho distintas, distintas pruebas, ¿no? Y bueno, pues por eso toda esta parte que veis aquí en la, en la zona superior que nos ha permitido pues eh, poder reorganizar incluso haciendo diversas versiones el track. Y bueno, eh, por la parte de... Del drop también podríamos mostrar toda esta parte de aquí, porque hemos mostrado el, el bajo. Tenemos la parte del stick, ¿no? Y, de, y del cobel. Que casi no te das cuenta, pero si te los moteas, los echan en falta un montón. Sí, en este caso hemos trabajado con dos sticks. Uno que está en la zona del drop y otro que está fuera de la zona del drop. Entonces, la, lo que tenemos actualmente en el drop es... Eh, una batería. Sí, es una batería. Es un Abbey Road 80s. Si quiere abrir, es un Heavy Road 80 Drummer. Entonces, tenemos una programación súper sencilla que le da este movimiento. Y esta parte de aquí la tenemos ya directamente bronceada a audio. ¿Y que más tenemos? El Cowbell, co ¿no? que es esto que tenemos aquí. Entonces, vamos a. Ay, ponemos hachís con ay, ponemos picos con spray, ay, ay, como nosotros no hay. Todo mi banda no hay. Estamos jugando con drogas también es consola Parece que no, pero tiene, le da no esos los agudos, le da ese movimiento extra, ¿no? Mm -hmm. Que, que a él evidentemente al mutearlo pues pierdes y bueno parece parecen bueno yo creo que al final es una suma de pequeños detalles que hacen que. Y, y y simples, porque al final lo que estás haciendo es darle como en el 1 no, no te estás complicando en patrones rítmicos porque ya viene muy marcado el, uh -huh. el, como el bounce que tiene el tema, entonces sí que le pusimos como unas cosas que al final, pues lo que ayudan como a darle sí, sí, fuerza. empuje a darle el empuje, sí. a darle este empuje luego también tenemos toda esta parte de los drums hmm. que esto, bueno, es algo que también generamos en MIDI, luego pasamos a audio lo ajustamos en tono y... Y bueno, eh, luego tiene también automatizaciones. Tenemos distintas automatizaciones. Los, los drums serían... Esto que vemos aquí. En este caso están... Eh, esto que veíamos ahora es el Melodyne, de, por lo que hablábamos antes de, mm, de, de, de a tono. el ajuste de tono automático. Y... A en, mí la verdad que con estos me sorprendiste mucho con el, con el ruido y cómo los trataste y todo. Que era, me recordaba como a una movida. De, era un anuncio de frigo, creo. No me acuerdo pero una, una canción así y que me gusta como que el track que es una, un sonido muy brasileño y como muy ya definido y esto no sabrías muy bien si es brasileño si es africano pero tiene como mucha identidad y como creo que es un sonido que no caduca no sé. Sí, es, es algo un poco distinto ¿no? aquí lo que hicimos es programar la programación era, fue muy sencilla porque eran, eran dos golpes y luego ya lo pasamos a audio y empezamos a procesar y, y, bueno, al final consigues un, un sonido un tanto, un tanto raro, la verdad. Porque si hacemos un solo de, sí. de, de los sonidos, es un pelín raro. Ambos están pasados por un grupo. En este caso, este grupo, eh, es, bueno, le llamamos Mega, eh, tiene un, un excitador que básicamente está trabajando, o está operando en, en el rango entre 300 y 3.500 o 4.000, sí, 4.000. Y a partir de aquí tenemos... Eh, una EQ. Para, esto es básicamente para posicionarlo con el resto de elementos que tenemos operando en, en ese momento. Y luego tenemos una reverb larga y un delay, que esto también tiene automatizaciones. Y entonces, en función de, de la región o la parte de la estructura en la que nos encontramos, pues eh, se van moviendo. O sea, van, van haciendo sus movimientos y sus ajustes. ¿no? Pero el delay es muy importante en este sonido... Entonces aquí, por ejemplo, supongo que aquí no tiene delay, más picado, uh -huh. y esto en su conjunto, pues tiene su gracia, ¿no? no consola, baby, la moda, si no es que lo mudas me me me me que... evidentemente pues mm. pierde ese punto. Y yo creo que el drop ya lo tenemos, faltaba. La caja, ¿no? La caja está. Ah, bueno, sí, tenemos los hats. Que bueno, puedes explicar tú, ¿no? Cómo... Sí, unos hats súper sencillos, unos rolls, justo por un momento que la canción lo pide. Sí, ¿no? Y, tiene. y la caja, que creo que esto es un. La maravilla de este tema la, la caja, bueno, nosotros la llamamos Super Snare sí. eh, Es exactamente lo mismo O sea, esto como veis Son partes que se han hecho en MIDI Y las hemos pasado a audio Y luego lo que hemos hecho es jugar con ellas ¿eh? Esto se puede ver durante toda la estructura en, Que nos gusta mucho esto uh -huh. de, de cortar Pegar y, y, y trabajar ¿no? Aquí incluso también se ve ¿no? Como montar el audio E incluso en, en este, en el Snare Quiero recordar que hicimos secuencia del rol y entonces mm. luego algunas partes las llevamos a time stretching y, y luego por último tiene el proceso que, que se va a ver ahora no en este caso el super snare que es esto que vemos aquí eh, no deja de ser lo que comentaba Neil, un, un rol de, de cajas ¿no? vamos a ponerlo aquí y sin caso vamos a quitarle el efecto esto que tenemos aquí entonces eh, aquí lo que hicimos es un proceso que es esto que, que podemos observar aquí y entonces en este proceso hay una cosa interesante que es algo una técnica que también empleábamos o comentábamos antes eh, en el bajo y es que lo que hacemos es, es trabajar con un splitter entonces el splitter lo que hace es es un divisor obviamente y aquí lo estamos utilizando a nivel frecuencial entonces estamos diciendo que aquella información que está por debajo de 590 Hz va a pasar por un excitador y la que está por encima de 580 Hz es la que va a tener la afectación de, de la reverb, vale Esto lo que nos permite es, por un lado, saturar una parte que queremos, que queremos darle, cuerpo. Sí, darle más, más presencia o, en, o sacarle armónicos y que la rever simplemente afecte al rango superior no esté entrando en el rango inferior. Y por último tenemos un Shaper Box. Y este Shaper Box es para generar cierto movimiento. ¿no? Lo que hemos conseguido al final es tener una, una caja que es más divertida y que tiene como una respuesta. ¿no? Uh -huh. Y es por la conjunción de todos estos elementos, pues nos da esto. Como este delay que... Sí, este movimiento, ¿no? sí Y bueno, eh, es... es... Yo creo que es un punto divertido de, de esta producción. Y como podéis ver en el proyecto, no se utiliza durante todo el tema, sino solo en los momentos que lo, lo sí, necesita. Que no ¿Qué más tendríamos? Yo creo que de la parte del drop ya estaría todo. Me acuerdo que cuando se enseñamos al, el tema al DJ de, de Joao, del MC Buseta, eh, el canti que un saludo para Alcanti, que es una persona de puta estará, madre. Me estará viendo, ¿no? <ríe> Seguro. <ríe> pues me acuerdo que dijo, ostras, ¿por qué no podemos añadir algún elemento distinto? Como en sus versos, para hacer que cambie un poco más. como Tiene muchos cambios, pero ya veréis que es un cambio bastante drástico a nivel de ritmo. Pero que encaja perfectamente. Que serían los snares estos, ¿no? Estos es de aquí. Aquí. Esto, esta parte de aquí, aquí lo que hicimos... Bueno, aquí trabajamos con dos snares extras, ¿vale? Porque teníamos eh, varias partes y luego aquí es esto de aquí. Uh -huh. Que está reforzado con el metal. Y lo que hicimos es copiar un poco el mismo patrón de arriba. Y el resultado final pues es este sí, poco más aquí, bueno tenemos esta parte de aquí que es un un audio que hemos hecho bounce o sea una, una parte en concreto que hicimos bounce y entonces lo que hicimos es aplicarle un, un filtro, filtro. Que sería el mismo patrón de la caja esta. Exactamente esto de aquí, pero con, con filtro y aparte con automatización. Todo esto porque lo requiere un poco la estructura a nivel sí. con la voz un poco. Sí, como veis hemos jugado con, con distintas partes, incluso lo que comentábamos antes, eh, hemos movido esas partes para, bueno, para hacer distintas pruebas hasta que finalmente nos hemos quedado con la estructura, la estructura hasta el final. También se hicieron muchas grabaciones de voz ¿eh? por esto, ¿no? Por sí. el hecho de, de cambiar... De hecho, el, las voces están grabadas en Pro Tools en casa, en el estudio, y aquí te llevamos un día unas muestras, otro día uno de los dos escuchó lo que había hecho el otro y dijo, lo mío tiene que estar mejor, el otro también, o sea que esto fue un... Sí. Luego vamos a ver un poco también cómo hemos trabajado todo el tema de las voces, y creo que por esta parte estaría todo, ¿no? Hemos visto... Ah, bueno, tenemos la parte esta inferior, que sería la trompeta. Sí. Entonces... Bueno esto lo utilizamos a modo bastante divertido, ¿no? Es tenemos dos secuencias distintas y sale la otro. si alguien se ha dado cuenta, esta de aquí abajo es una de las que tenemos arriba. Esta debe ser... A ver, debe ser esta Esa de aquí. la 3. Tomamos como referencia las voces de, de Useta y lo que hicimos es bueno, justamente eh, trabajar con, mm. con ellas con una trompeta, ¿no? Entonces, lo pusimos en unas partes muy concretas. y eh, De hecho, a mí me han dicho... O sea, las dos primeras veces que aparece, si no estás muy atento, te la comes ya. y sí que te das cuenta en la para. outro que se desaparece un poco la voz y como esto resalta mucho, uh -huh. pero es lo interesante que creo que es lo que me vas a contar, que las hemos utilizado en otros sitios como para reforzar sí. un poco... Para reforzar un poco, la, bueno, to, toda la idea. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos en este caso un, un Sessions Horde eh, también de, de Native Instruments y a nivel de mezcla tiene un distorsionador que es el Red Light District, que es de, de Presonus. Lo que nos permite es bueno focalizar un poco más, el, en este caso, la, la trompeta. Vamos a ver, no la escuchen solo. Vamos a ver esta parte de aquí, por ejemplo. Luego tenemos una EQ, ¿vale? una EQ que está en este caso recortando la parte alta para que tenga un poco más sonido low-fi y por último un shaper box que también va a hacer va a hacer cierto movimiento eh, izquierda izquierda derecha vale se salva pantalla no sí en principio tiene que estar grabando Oh bien sí vale eh, pues creo que a nivel de producción ya hemos visto hemos visto todo casi todo vamos a pegar un repaso a ¿no? ver casi todo producción de bit, no sí porque nos falta la parte de las voces ¿Estás guardando las voces para el final para el final muy bien lo mejor para el final ya veo ya <risa> Vale, sí, yo creo que sí, que hemos visto más o menos cómo está, cómo está todo hecho. Eh, por último, las voces, ¿no? Entonces, en las voces sería, aquí en el mezclador, sería toda esta parte que, que vemos de color amarillo. Toda esta parte, tal y como podéis observar, pues va directamente a un grupo que es el grupo de voz, ¿no? Que tenemos un, un control total de, de todas las voces al mismo tiempo, que sería esta pista de aquí. Lo que hemos hecho, pues eh, encajar todas las voces para que, para que suenen con, con todo el conjunto. Por eso, como podéis comprobar, hay distintas afectaciones de, de ecualización. Algo que yo personalmente, no sé si lo he comentado antes o no, pero suelo utilizar de manera bastante drástica, ¿no? el hecho de, de, de darle fuerte a la ecualización. Quiere decir que aquello que quiero destacar, lo destaco. Aquello que quiero obviar, lo obvio. Aquello que se está peleando con otra, con otra pista o con otro grupo de pistas, pues fuera. Entonces aquí... Tenemos bueno, distintas afectaciones en cuanto a, a ecualización y luego bueno, eh, distintos envíos que también se van automatizando, eh, en este caso para, para Reverse. ¿Y qué más? Bueno, luego algún panorama, sí. algún, alguna afectación Izquierda, ¿Y algunas, algunos trozos de voces en, en específico que los has trabajado con estos panoramas que dices? Sí, algunos que están automatizados también. ¿eh? Aquí, esto que vemos aquí también son automatizaciones, en este caso son paneos. O sea, bueno, ahora lo veremos, ahora vamos a ver cómo, cómo opera. Y bueno, justamente es para darle también más movimiento a, a todo el conjunto, ¿no? Una cosa interesante que también creo que estaría bien conocer es que nosotros trabajamos con todo un conjunto de voces. ¿no? Estas son las voces, en este caso, de Lady y de MC Bass. Cadena de oro y dinero, mi mano. Las tenemos ajustadas, las tenemos todas funcionando, no tal y como comentaba antes Neil, pues por ejemplo podemos eh, hacer ciertos destellos o ciertos puntos interesantes dentro de la voz, ¿no? Como podría ser esto. Como nosotros no hay. Sona, ¿No? para sacarlo un poco de, de todo el conjunto, o por ejemplo esto de aquí, que también esto, este, esto es latey. Se la <risa> ve fértil, le van a caer tres. Entonces lo que hacemos es eh, darle son, son ciertos detalles, porque aquí lo que único que hicimos es recortar la voz y generar otra pista, y esa pista en concreto generarle movimiento. O lo que hicimos en la parte superior, pues es trabajar con los panoramas, hay distintos envíos también que se van moviendo, van entrando, saliendo. Bueno, es por darle, darle movimiento. Al final lo que tenemos es un conjunto general de voces, que son las voces principales. O sea, hay que entender que esto es un disco de Lady y de MC Bass. o sea, ellos son las estrellas de este disco, y tienen que brillar por encima de todo, ¿no? Aunque evidentemente hay un trabajo musical guay y divertido, pero eh, lo que se tiene que escuchar bien es la voz. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un conjunto de voces que están, podríamos decir, peleando con otra voz que hemos utilizado como instrumento. Que es de la misma persona. Entonces, pues, él, lógicamente va a haber disputas aquí de las frecuencias entonces qué es lo que hicimos en este caso lo que hicimos priorizar es... que queremos que queremos que se escuche más presente y como has dicho pues es la voz principal claro la evidentemente clínica. las voces principales la, la voz en sí es lo que tiene que, que estar por encima de, del resto no entonces aquí lo que utilizamos es eh, la herramienta de track spacer eh, en este caso es de Wave factory y bueno, es un, es un sistema que permite trabajar a nivel frecuencial, realiza una subdivisión de 32 bandas y entonces lo que nos permite es hacer espacio frecuencialmente, en este caso la voz, es quien está diciéndole a la voz instrumento uh -huh. que, que haga espacio no y es algo que podemos observar aquí. entonces lo que hace es generarnos más espacio este este esta voz instrumento lo que hace es dejar espacio cada vez que el, el audio en este caso de la voz pues está está funcionando hay que tener en cuenta que esto es eh, un procesador, o sea, no, no sería como un sidechain al uso que únicamente es, es de dinámica, sino que aquí hay dinámica y hay evidentemente también eh, trabajo frecuencial. ¿vale? Es, el, bueno, es una herramienta muy útil para justamente para este tipo de gestiones. Y no sé si hay algo más por comentar. Así a nivel de producción creo que lo... No tendríamos todo, bueno, ¿no? bastante cubierto. Sí. Luego, bueno, aquí vemos también que hay, hay partes extras, que son pruebas, mm. que hemos ido haciendo. Igual que en la parte inferior, también podéis encontrar, y esto lo vais a encontrar siempre, pistas que hemos probado, que hemos grabado, que hemos utilizado y que luego al final no entran dentro del producto final, ¿no? Como por ejemplo, lo que os comentábamos antes de los drums, pues cogimos la pista, sacamos como son son dos golpes, entonces renderizas o pasas a audio directa sí. y, y ya te lo llevas para, para arriba. Y bueno, aquí siempre hay siempre hay pistas, igual que el, el rango derecho, siempre tenemos también otras, otras opciones de, de partes que al final se han quedado ahí. A nivel de mezcla, ¿no? Podríamos podríamos ver ya para finalizar pues bueno, eh, hay cosas que ya se han ido viendo o que hemos sí, ido comentando Sí, eso me gusta siempre, o sea, cómo trabajas, que ya cuando vas poniendo los ingredientes o las pistas en el mismo programa pues ya las intentas como colocar en vez de mezclarlo todo al final y que igual, wow, así que vamos a contar un poco la mezcla como más al final, pero para la gente que quiera saberlo, pues, como... Sí, es algo que fuimos haciendo sobre la marcha. O sea, bueno, aquí hay, hay varias escuelas, ¿no? O varias técnicas. Tú puedes hacer la producción y luego ponerte a mezclar. Y en este caso, nosotros lo que hicimos es, eh, bueno, es una técnica o, o el, mi manera de trabajar bastante, bastante normal. Cuando empiezo a tener las cosas claras, eh, a tener claro cuál es el concepto y, y, y cómo van a ir las cosas, pues ya empiezo a ajustar, empiezas a... Uh -huh. A pulir, ¿no? Eh, luego, evidentemente, siempre tienes que hacer una escucha final y, y, y acabar de ajustar todo. Pero, bueno, intentamos en la medida de lo posible ir, ir puliendo las cosas. Y, sobre todo, algo muy importante. Ir seleccionando los sonidos correctamente. Porque, si no, luego es muy complicado el hecho de, de, de alguna manera, acomodar un sonido a todo el conjunto. Mm. Entonces, importante una buena selección de sonidos y luego sobre esa selección de sonidos pues evidentemente ajustarlos unos con otros no pero la selección de sonidos es primordial primordial vamos allá eh, qué tenemos bueno aquí en la parte izquierda tenemos un piano pero porque simplemente porque siempre me sirve como referencia tonal no siempre tengo un, un piano para que me sirva a la hora de buscar tonos o a la hora de, de, de tener una, una referencia o hacer algo rápido, ¿no? Tengo una idea, pam, pam, la saco y luego ya le buscaré el sonido, si es un bajo o si es un, un, un sinte o lo que sea. A continuación tenemos, eh, bueno, cuatro, cuatro canales de efecto, eh, en este caso una reverb corta, una reverb larga, un delay y lo que denominamos un, un group delay, que es simplemente un delay que tiene cierto movimiento extra o alguna afectación como filtro o que tiene chorus o que ya no es un, un delay con únicamente repetición. ¿no? Luego tengo, tengo dos eh, New York Compressor que en este caso no se han utilizado eh, para nada. dos Bueno, compresión paralela, lo que se conoce como compresión paralela. Luego aquí tenemos toda la parte de las pistas vocales instrumentales, ¿no? que son las voces que hacen de instrumento, que básicamente tienen afectación en cuanto a ecualización y en este caso el track spacer que acabamos de ver. Luego lo que hemos visto antes, ¿no? el, este teclado eh, que al, tenemos un, un envío al grupo FX1, podríamos ponerlo aquí, y entonces este FX1 es lo que hemos visto, EQ, ShaperBox y un Beat crusher Luego tenemos el grupo general de, de voces, este grupo general de voces tiene un, un envío a una reverb corta, que también tiene, tiene automatización. Uh -huh. Es pues algo que quizás no hemos comentado, ¿no? Trabajamos con las automatizaciones en, en distintos puntos para dar también cierta presencia, ciertos planos. Y en este caso, pues, también jugamos con automatización de, de la reverb. Luego el, el sidechain que realizamos sobre el, el Track Spacer, sobre esta pista de aquí, que está enviado desde aquí. Los dos snares que están jugando con un poquito de reverberación. El filtro, que tiene una ecualización que se, va, que se va moviendo, está automatizada. El metal, que tiene el shipper box que comentábamos antes y un, un pequeño envío a, a una reverb corta. Luego el kick, que tiene una afectación eh, de ecualización y un sidechain que estamos enviando, en este caso, al, al bajo. En el, el bajo tiene insertado un compresor con, con una afectación bastante importante y lo que realiza pues, cada vez que el kick eh, actúa que está, está haciendo bajar el, el nivel del, del bajo. Luego las voces, ecualización y ciertos envíos a, básicamente, reverberaciones. Eh, en esta aquí, bueno, es la que tiene el Shaperbox también porque tiene un movimiento automático. Y el Super Snare, que es lo que hemos visto con el Splitter. Los drums están enviados directamente a, al grupo Mega que tiene las afectaciones que hemos comentado antes. El hat no tiene no tiene nada. Tiene aquí un, un ShaperBox, supongo que algo Al probaríamos. No, no lo pusimos. Y no lo pondríamos. Eh, aquí tenemos... Vale, esto es el, el Stab, que también hemos visto antes con el envío, bueno, con la inserción del, del excitador. Eh, en este caso también tenemos eh, las partes de audio, que es lo que hemos visto antes también. Este mm. es el efecto y este es el bueno, por decirlo manera el efecto de entrada, o el rise up, que hemos hecho con el, propio, con el propio audio. Los sticks que no tienen nada, ninguna afectación. El cowbell que tiene un poco de recorte en la parte alta. El bajo que hemos generado mediante Monarch que no tiene nada. La trompeta que también hemos visto, la trompeta mm -hmm. más divertida. Y... Ya está, porque al final, bueno, luego al final tenemos esta parte de aquí que es eh, un, una pequeña afectación de, de filtro que hacemos en algunos puntos concretos para, para darle un, un poquito de, de juego. Y en el máster tenemos la EQ que justamente está vinculada con, con esto y tenemos un ecualizador, en este caso estamos utilizando un Fairchild 670. Para aglutinar un poco todo el conjunto y para, y para darle un, un pelín de, de carácter. Eh, hay que decir que en esta producción no hemos tenido que rompernos demasiado la cabeza en, en cuestión de niveles. ¿no? Porque depende del estilo en el que trabajes, pues, evidentemente, necesitas que haya un, un mayor nivel, ¿no? que tenga mucha presencia el, el sonido. En este caso, como el objetivo principal era justamente canales de Spotify, YouTube, eh, Apple Music. Dentro del campo del streaming, pues podemos trabajar con un rango dinámico mayor, mucho más sueltos, que todo se perciba correctamente sin tener que apretar demasiado. Entonces aquí hemos utilizado el Fairchase 70 como primer compresor y luego hemos utilizado otro que sería un compresor eh, evidentemente en serie, que es el, el VX Master, ¿no? es eh, la consola de, de Brainworks, es el Master Desk, que es un sistema que te permite hacer varios procesos de máster en un único sistema. Para los que conozcáis el, en este caso el Masterdesk, pues podréis ver que casi está eh, de origen, quiere decir que está operando muy, muy poco. ¿no? Lo que estamos, lo estamos utilizando básicamente es como un, un compresor extra en serie después del Fairchild 670, y lo único que sí que estamos utilizando es eh, la disposición MS, ¿no? el Middle and Side. Entonces estamos llevando a mono toda la información por debajo de 160 Hz y no estamos tampoco haciendo una mayor afectación sobre, sobre el estéreo. Una cosa que también es interesante de este sistema es que te permite hacer una escucha del, del canal Mid y del canal Side, por lo cual. Ver qué información tienes en, en el lateral uh. o, en, o en el central. Eh, en el caso de que necesites evidentemente realizar algún ajuste, pues eh, aquí puedes escuchar directamente y, y ir a operar dentro de la mezcla. Y poco más. Luego aquí nos tenemos un analizador de espectros, que por defecto tenemos siempre para ver cómo se está comportando eh, todo el conjunto de, de nuestra mezcla. Aquí tenemos también un limitador que utilizamos en formato de alguna manera un brick wall lo que está haciendo es aquí está, lo que está haciendo es realizar un, un recorte no tiene afectación o sea únicamente es aquello que esté superando en este caso menos no, 0,3 en modo true peak level pues que, lo, que el sistema lo, lo aplaque ¿no? y por último el medidor de niveles medidor de niveles que tiene medidor de nivel eh, true peak, en este caso está asignado como true peak. Tenemos medidor RMS, también fase, y bueno, nos permite tener eh, un control total de, de qué es lo que está sucediendo, sucediendo ¿no? en, en cuanto a presión con el, con el producto. Y creo que poco más. No, la verdad es que, que no es poco. <risa> bueno, eh, eh, sobre todo esperamos que, que, que os haya gustado y que os sirva, ¿no? Esperamos que que os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo sí, y, y a mí también agradecerte a ti poder trabajar así es un gusto, es aprender y trabajar al mismo momento ojalá vengan otras siempre sí, sí. trabajar con Leity, con MC Buzz y con todos los chicos también en la producción ha sido un gusto y no sé qué quieras decir sí. algo tú... Bueno, la verdad es que ha sido un placer o sea, ha sido, yo, yo encuentro que ha sido lo que comentábamos antes, ¿no? unir varios mundos eh, ha sido una colaboración muy bonita y, bueno, creo que al final ha quedado bastante bien, entonces... Un track muy potente en Spotify, en YouTube, un videoclip muy chulo también... Invitamos a que, a que lo busquen, a, a, que, que lo miren. a que lo miren, a que, a que le den al like, ¿no?, a, a todos Que se la escuchen entera, que seguro que la van a escuchar de otra manera. Efectivamente. Y, evidentemente, daros las gracias a vosotros por estar allí eh, aguantándonos a nosotros y al, al equipo de Adam eh, pues bueno pues por, por darnos esta oportunidad ¿no? a la hora de, de poder compartir el cómo hemos hecho esta esta producción y nada que os esperamos ver muy pronto ¿Eh? cuando jugamos ganamos gracias